Sazón Latina. Es un espacio donde te mostraremos un poquito más sobre la gastronomía de los países hermanos de Sudamérica. Esta actividad cuenta con la colaboración del programa de interculturalidad e inclusión de migrantes de la Seremi de las Culturas, las artes, el patrimonio de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Y esto es... Sazón Latina. Sabores y colores. <risa>